¡Ah, marugoso! ¡Alguna ¿Qué? ¿Vamos a batán? Africa <laughs> Y llevo todo esto desatado y me va dando en el culo Pues allí en la roceta ha sido un aire, pero del copón, tío, eh Pues entonces, entonces va a ser el mejor día, ya te lo digo yo grados aquí. Está reventando esto, eh. Sí. Ah. ¡Yepa! yempa, yempa, yempa, yempa, yempa, Ya yempa, yempa, Dios, qué buena zona, tío ¡Yepa! Vamos a continuar ¿Te cansan uno más de echarse la bici al hombro? ¿El qué? Me digo que te cansan más de echarse la bici al hombro sí, y sí. los pedales. Esto es lo malo de estas bici. El peso. Pero. Esto. Esta es la mejor inversión que ha hecho, tío. Sí. Aunque acaba reventado. Porque. que no vamos a bajar por aquí y está todo en las segundas de agosto macho, pero despejado ya hay que una pipa agua La de la era del puerto, sí. La contraria, la contraria no. La que hay al contrario, que he visto que la ha bajado tú alguna vez. La de la era del puerto, pero el lugar de tirar la que va para el otro lado, claro. ¿Te has puesto sí. la OIN? Sí. Es de 35, ¿no? ¿Eh? ¿Es de 35? 36. 36. Sí. Macho, parece que es de menos, tío. Parece que es de 34. Sí. Es la apariencia sí. que da. Oh, Dios, tío O sea, podrían haber, haber puesto la pasarela Un poquito más pegada al árbol Macho ¡Uy! Uh, esta, esta cruje, cruje demasiado. Eh, por aquí arriba, lo esto ya sigue no el Por aquí arriba subes si a, a la Cascada Grande. ¿Qué? Aquí en lo de la Cueva de la Mora, pero es que luego, cuando te he dicho, venga, va, vamos a irnos por aquí, es mejor porque la otra está súper cerrada, es súper técnica, siempre tiene piedras gordas en medio y tal. Sí. Y estamos la Y ahora aquí, ahora, pasamos al Batán. ¿eh? Claro, esta es de paso de.. Pero hoy no creo yo que haya mucha, ¿eh? No, no, no. Esto hay lugar, ¿Eh? ¿Eh? Si estos días atrás sí, pero hoy... Sí, estos días atrás sí, pero hoy. No, la casada, la rico, ¿no? Espérate, yo voy a verla. Chaval, que guapa ¿eh? Esta esa Esa Esa te lleva podríamos pues de coger esa o no? ¿O qué vas a hacer? ¿Vamos a ir por allí? No, vamos a cruzar el río por ahí, por el copo de unido Buah. Y Que guapa el, Cuidado con el el eh. Cuidado. Buenos días. Buenos, días. Buenos días. Brutal, tío. Brutal. Metido en el barro, uh -huh. buenos días. Muy inteligente <risa> Sí Sí Pasa que nosotros llevamos 25 kilos Pero no pasa nada Si queréis dejamos que paséis No, no, que va, que va Era, era diferente, eh. Nada, este es el último paso. Este y aquel, y ya está. Si esto lo hice yo la otra vez, más que al contrario. Sí, que lo pasa todo. Y opa. es el único tramo que vamos a hacer de porteo pero merece la pena portear 25 kilos para pasar por ahí